Para a... Ayer cumplí 100, muchos ya, hoy pues tengo 100 un día. Yo no puedo estar sin hacer nada, o sea que siempre trabajando. Y ahora pues siempre trabajando. Y me dicen, ¿qué haces para estar así? Digo, pues trabajar, que es lo que tenéis que hacer, no dejaros. Llevo muchos años sola. Y cosa que me puedo hacer yo, pues no me gusta que me la hagan. Yo me arreglo hasta el pelo, todavía. Yo todo lo que me pueda hacer yo, no quiero que me la gane. Porque es que yo comprendo que cada uno tiene su vida. Hay que ver algunos que no les importa, son mayores y dicen que nos atiendan, pero yo no. Y yo lo comprendo que no hay que molestar. quiero marear a los españoles, dice el tío. Yo le pido a Sánchez que no nos maree más, que no vamos